toda la crisis sí que está poniendo de manifiesto la necesidad de poner en marcha mudas muchas medidas y de mucha diversidad, ¿no? Entonces nosotros yo igual lo que, lo que me gustaría que empezáramos a meter un poco en el discurso es que la parte de reconstrucción, cuando se hable de reconstrucción económica le pongamos el apoyo el, el, el apellido de inclusiva reconstrucción económica sí pero inclusiva, es decir, que, que, que lleve a, a, a, a casi todo el mundo a, a a los mejores niveles.